Hablemos de los alumnos, ¿no? ¿Cómo nos, ¿Qué sería educar en términos de desprendimiento cuando para nosotros la educación siempre ha pasado por una relación unidireccional? A lo sumo celebramos a los tres o cuatro pavos que en el aula nos dicen que sí o estudian lo que nosotros pretendemos que estudien o nos reman la clase porque participan y nosotros aplaudimos. Está todo bien, si no uno se muere, ¿no? Este sí todos los días tiene que estar lidiando con la otredad, pero hay, hay algo ahí que no cierra, o hay algo que falta. En ese sentido es este, interesante recuperar algunas historias que por ahí nos pueden servir para entender todo esto que estoy diciendo. Una primera historia es la historia de tal vez el primer educador, ¿no? ¿quién fue el primer educador? de la historia de nuestra cultura occidental. En ese sentido, la, la narrativa filosófica griega tiene como primer maestro, seguramente habrán oído de él, a una figura muy particular que fue Sócrates. Sócrates. Sócrates, el famoso Sócrates, que no ha escrito nunca nada, ¿sí? este, salvo para algunos que han malentendido y han este, creído que sí, Sócrates es el protagonista de los escritos de Platón. ¿sí? o sea, Hay un Sócrates histórico que vivió a finales del siglo V en Atenas, del que sabemos poquito, y hay un Sócrates personaje, porque los, eh, la obra de Platón filosófica es una obra escrita en diálogos, y esos diálogos tiene a Sócrates de alter ego de Platón, ¿Sí? De, de, de personaje central. Y los diálogos de Platón son diálogos donde Sócrates está debatiendo todo el tiempo con gente, porque entendía, tanto Sócrates como Platón, que hacer filosofía es fundamentalmente un ejercicio dialógico. Nadie hace filosofía solo, nadie hace nada solo, primero. ¿sí? Este, y digo nadie hace nada solo en el sentido de que, Incluso en esa relación con nosotros mismos, generamos una escisión de lo que somos y nos autoescindimos en dos Digo, cuando uno está pensando ¿sí? para consigo mismo, ya hay dos. Es el sujeto que piensa y el sujeto que escucha lo que uno mismo está pensando. En filosofía pasa mucho eso. Incluso cuando uno escribe o, o habla, ¿no? digamos... Eh, está, al mismo tiempo, autoescindido. Siempre somos dos. Este, nuestro propio yo está siempre escuchándose a sí mismo. ¿no? Bueno, en ese sentido, eh, y de un modo mucho más radical, los griegos entendían que la filosofía era una filosofía dialógica. O sea, la filosofía como sinónimo de la educación, en este caso, en general, siempre este, se prioriza más la fluencia de las ideas. Sí, que es exactamente lo contrario a lo que estoy haciendo yo ahora, que es hablando y no escuchando, pero bueno, no da, no puedo hablar con, este, entrar en diálogo con todos. Lo que hace Sócrates, que Platón es como que toma nota y escribe en sus textos, es dialogar. ¿Con quién dialoga Sócrates? Con dos tipos de personajes. Por un lado dialoga con sus contrincantes, llamados a ver si se acuerdan, los sofistas, ¿sí? que, eran una, que eran una especie de educadores pagos, mercenarios del saber, como lo llamaba Sócrates, a los que solo les importaba ganar mucho dinero y hacían de la educación únicamente un mecanismo para hacerse millonarios, tenían como mucha... Demanda porque este, era la época de la democracia ateniense y el poder político necesitaba mucha formación en oratoria, en argumentación. Y estos sofistas, que es, viene de la palabra sofía, que en griego es sabiduría, pero sofista tiene como una connotación despectiva, ¿no? como que lo que hacían era degradar el saber. ¿Por qué? Porque enseñaban simplemente a este, vencer en la argumentación, a, eh, tener buena oratoria, es como que Sócrates los acusa de vaciar de ética y de verdad la educación. No formar en valores, ni formar en la verdad, sino brindar herramientas y, y dispositivos para que el educado pueda entonces ser un tipo exitoso en la empresa, en la práctica política, en lo que sea. no, Un educador formal en el sentido de lo formal como algo vacuo, como algo que está inclusive peleado con la misma verdad. ¿no? Protágoras, uno de los sofistas más famosos, decía que su objetivo era lograr hacer pasar por débil el argumento más fuerte y por fuerte el argumento más débil. No importaba si lo que enseñaba era verdad o no lo que importaba era la eficiencia del discurso. ¿no? Y Sócrates discutía con estos sofistas. ¿sí? Este, ese era uno de sus eh, interlocutores. El otro interlocutor, que es el que más me interesa, eran los alumnos. ¿Saben cómo daba Sócrates clases con sus alumnos? Caminando. ¿Se imaginan ustedes mañana en el aula saliendo con sus alumnos a caminar por las calles del barrio? Yo lo hice, ni bien empecé a dar clases a los 24, 25 años, llegué con toda la utopía de que la docencia iba a cambiar el mundo. ¿no? Entonces, entré al colegio y la primera clase agarré a los alumnos y los saqué a caminar por, el, por los pasillos. ¿Sí? Este, fue la vez que más calor pasé, la rectora me seguía por atrás a los gritos, diciéndome, ¿qué está haciendo? Y yo, pero estoy enseñando Sócrates. Pero enséñalo en el aula, lo importante es que los chicos estén sentados. ¿Sentados para qué? ¡No importa! ¿No? Gran enseñanza. Y después, bueno, después cuando fui creciendo, vieron que cuando uno crece se vuelve, o oh, este o esclavo o impune, ¿no? son como las dos formas después de, de abordar la madurez, este, me animé más, ¿no? pero ya 15 años en los colegios este, me, me, me pude animar a salir a caminar con todos los pedidos formales de, de, del caso, pero es interesante nada, a ver, me detengo en esa paradoja tonta, digamos, qué loco ¿no? que es enseñar la historia del primer educador que rompe con la educación clásica de su época, la de los sofistas, saliendo a caminar con los alumnos por las calles de Atenas, popularizando el saber en el sentido más amplio de lo popular, ¿no? y que sin embargo uno enseñe eso con alumnos sentados a los que no puede hacer lo mismo. O sea, ¿por qué caminaba Sócrates? este no caminaba de rebelde sin causa, ¿no? hay algo de, que yo, yo aprendí mucho con la filosofía, sobre todo de estos tipos, que era digamos, priorizar la transferencia. ¿Sí? Otra palabra muy usada, repetida, pero la quiero traer. Priorizar la transferencia, Digo, antes que dar clases de matemática, de biología o de filosofía, damos clase. Y si damos clase, se tiene que generar una conexión. Y en la medida en que logramos conectar con el alumno, el contenido entra, el contenido traspasa, el contenido es lo de menos. Me van a matar algunos, pero el contenido es lo de menos. No significa que no importe, es lo de menos significa que en la medida en que uno logra generar esa transferencia originaria, después el contenido entra. Vieron que los chicos, en general en los colegios, ustedes son de disciplinas muy distintas, es muy raro. No es que hay materias predilectas o que en todos los colegios a los chicos les gusta la materia X y todo el mundo odia la materia Y. No, la materia es el profesor. Y es increíble que haya colegios donde vos te encontrás que, digamos, este no es, eh, un colegio donde todos los alumnos Aman la clase de matemática. ¿Qué aman de la matemática? Un profesor con buena transferencia, ni más ni menos.